Hola, bienvenidos. En esta ocasión, y siguiendo con los vídeos que vengo dedicando a lo que son tanto técnicas de creatividad como técnicas de resolución de problemas en grupo, me quería referir a los mapas mentales. Como habrán podido comprobar a lo largo de esta serie de vídeos, casi todas las técnicas solo tienen una función, una misión final del trabajo en equipo cuál es la de estructurar la información disponible y, por otro lado, aflorar nueva información, de manera que al final todo este cúmulo de información la podemos tener estructurada y que no sea una confusión terminológica que a la vez nos impide desarrollar nuevos proyectos, nos bloquea reuniones, discusiones, etc. Por lo tanto, el objetivo final no es otro que el de estructurar todo aquello que sabemos o aflorar nuevo conocimiento. Para el tema de los mapas mentales, que son muy gráficos, muy sencillos, de trabajo en grupo, existe software aplicado, pero todos ellos al final siguen la misma filosofía. ¿Cuál es? La de partiendo de una idea central, o bien un problema a resolver, o bien un nuevo producto a diseñar ver toda la información que va aflorando en la reunión cómo la ubicamos para que existan compartimentos homogéneos vamos a ver un ejemplo y utilizaré la misma botella de, de siempre que como saben pues le tengo un especial cariño y que utilizo en todos estos vídeos vamos a suponer que estamos en una empresa que está desarrollando un nuevo proyecto y quiere lanzar al mercado un nuevo producto, en este caso una botella de plástico. En la discusión empezaríamos a hablar y aparecerían, por ejemplo, todos los temas relacionados con el mercado. El mercado objetivo, de forma que la botella, vamos a poner aquí la botella, ...tiene un mercado objetivo y empezamos a discutir sobre los posibles mercados objetivos... ...de forma que veamos que puede haber un mercado doméstico... ...un, mer un mercado de restauración, coleca... ...puede haber un mercado eh, individual de deporte... ...de persona que va al colegio y tiene que llevar la botella individual... Podríamos, por otro lado, dentro del mercado ver si hay una vertiente de mercado nacional o incluso de exportación, iríamos abriendo distintas ramas, de forma que cada una de estas ramas, a su vez, se podría dividir en otras más. Por ejemplo, vamos a poner que en oreja tuviéramos, pintemos con otro color, tuviéramos botella pequeña o botella grande. Lo mismo en individual, podríamos tener pequeña o mediana, y así sucesivamente. Dentro de la discusión podríamos pasar, dentro del diseño de la botella, a otro apartado en el que hiciéramos referencia a los materiales. Objeto de eh, la confección de la propia botella, bien, materiales, lo que denominamos el plástico, podemos ver la, eh, biodegradable, que sea biodegradable, el color, que el, los materiales que le aporten color a la botella, de forma que sea ...reciclable, y para que sea reciclable, que sea fácilmente compresible... ...y así iríamos abriendo nuevas eh, ramas en este eh, ejercicio con un mapa mental. Podríamos a su vez también hablar pues de, del propio diseño de la botella... ...del propio diseño, que también sería función y estableceríamos relaciones con el mercado al que fuera destinado, bien por tamaños, bien por individualidad de las personas. Entonces podríamos hablar de la ergonometría o ergonomía. Podríamos hablar del de sistema de apilado, apilar, el sistema de packaging para poderlo transportar y así sucesivamente. Esto a su vez nos va a obligar a estudiar, por ejemplo, en el tema del apilado, el, la resistencia, y esto estará en relación con los materiales. Así iríamos haciendo lo que se denomina un gran mapa mental. La ventaja de los softwares es que podemos fácilmente a cada uno de estos apartados o de las ramas sucesivas ir añadiéndoles hipervínculos a documentos, a estudios del estado del arte, a documentos asociados sobre composiciones de plástico o sobre ensayos de resistencia o sobre estudios de ergonomía. Podría haber una rama que fuera normativa aplicable de forma que también tuviéramos hipervínculos a normativas. A su vez, estos software son susceptibles de incluir notas. Por ejemplo, vamos a suponer que en el tema del packaging, en el tema del packaging tenemos que definir peso, y que el peso está relacionado con la normativa. De esta manera, nosotros podríamos añadir una nota de un posit, pero en este caso en formato software que nos dijera atención con el packaging de verificar previamente la normativa aplicable. Este sistema, esta técnica es de gran utilidad tanto en el sentido de las discusiones del grupo y el ubicándolas en los distintos apartados, como la inversa, generar previamente apartados en un primer nivel y provocar la discusión de que se sigan desarrollando nuevos apartados en segundo, tercero, cuarto nivel. Por lo tanto, es una técnica imprescindible para, de alguna forma, hacer lo que es la conclusión final de todo lo que se está discutiendo. La técnica de mapas mentales con gran apoyo de software aplicado. Muchas gracias.